¿Y sabes qué? Aceptó, volvió, uh -huh. el señor. ¡Jorge Faro! ¡Bienvenido, Jorge! faro bienvenido jorge ¿Cómo le va? Es que... Ornela, muy bien. Bienvenido muy bien. de nuevo. Bueno, muchas gracias, muy contento. Tuve muy buenas repercusiones. ¿En serio? Todavía... Sí, salí de acá y me cruzó un auto bajo la ventanilla y me empezó a decir cosas. ¡Ay, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Pero bueno, sí. Sí. Pero ¿Te o no, no, te, a, no, te, a, te, no, te no, que aprenda a manejar. Ah. Ah. Bueno, pero antes de eso, ni eso. Bueno, claro. Hay no, hay no, a Pensé que. que ibas a tirar un poquito más no, para muy, arriba Sí, muy buena onda Mis alumnos, todos vieron, estaban muy contentos Bueno, Así menos que, mal, sí menos mal Lo importante es que no te insulten tan fuerte viste Que se meta no. con la familia, con las hermanas ah. No, no, no, por ahí vengo zafando Ah, vengo bueno, zafando. bueno, menos mal ¿Qué trajiste hoy? Mirá, de todo, pero yo sé que el otro día quedaron como enganchados Sobre todo a Madeo con el tema de las cartas Una locura y, Sí, y me, gusta mucho, bueno. me gusta mucho Te voy a mostrar lo que es un, un, un fallo En el espacio-tiempo ¿Cómo ah. puede fallar la memoria? Ah. O sea, es que yo también soy hipnotista, ¿no? Pero sí. la memoria... puede podemos me hipnotizar? Fallar. Ah, cuando quieran, lo organizamos y los conviene. No hay, hay que arrancar antes, ¿tú? Sí, ¿no? porque hay que hacer una previa. Eso, que... contalo, contalo. Claro, es? cuando la gente ve a un hipnotista en televisión, no le cree porque, porque te toque y te duermes. Sí. La realidad es que fuera de cámara te hipnotizaron antes, porque si no, son 10 o 15 minutos que en televisión no se disponen. Claro. Porque es, esa parte es media densa, es tranquila, así claro. que la gente... Yo tengo ese poder, ¿eh? Me hacen así, me duermo. Ay, no, no, la... Pero vos sabés que el hipnosis no te dormís No te duermes. No, no, es estar concentrado. Tenés que ah. tener muy buen poder de concentración. Ah, es Estamos medio flojos No, se consigue ¿Se logra? Sí, sí se logra okay. Mira, no soy un poco mente Ouch. dispersa No sé si lo han notado Mazo de cartas que no es como el otro día Que eran todas iguales Ah, no, no, son todas no, no, distintas no, Todas sí. distintas. Pero la tendencia es que el mago adivina Lo que la gente... Eh, va, vamos a hacer al revés A ver Yo voy a ir eh, cortando Y vos me decís alto cuando vos quieras Dale. La carta que quede al azar arriba Va a ser para vos Perfecto Cuando vos me digas Alto Perfecto si tuvieras que adivinar, vos no lo vas a ver, pero ellos sí. El color, la cámara la está viendo, el color de la carta. Bueno. Deja llevar la intuición, ¿roja o negra? Roja. Bueno, no importa. Está bien, ¿qué chico? Es como Tenía para 50 empezar. de chance. Sí. Está Bueno. Cuatro. No soy buena. No, no, pero esto es al azar. Mira, cuatro épicas. Por pica. favor, quiero que la tengas debajo de tu dedo. Bueno. Vas a tener otra chance. Dale. Intenta con la próxima, roja o negra, sin mirar la cámara. Eh, bueno, voy a decir negra. Bueno, neta, bien, déjalo así, no te hagas problema. Pero no importa, porque en realidad fallar. es un espacio. Yo te dije que era un fallo en el espacio-tiempo, en la memoria. Sí. Eh, cuatro de pica y haz de corazón. Pero si hubieras podido elegir, ¿cuál hubieras elegido? ¿El cuatro de pica o el haz de corazón? Haz de corazón. ¿Te gusta más? Me gusta más. Espacio, fallo, memoria y tiempo. Porque yo tengo el cuatro. y Levanta tu dedo. Mentira. ¡No! Bien, espacio... No, adiviné, pero tiempo. lo logré. Tomá, sí. sí. lo oh, lo lo el espacio-tiempo. Pero lo vamos a hacer más eh, difícil. Quiero ah. que tomes una carta cualquiera. La que vos quieras. Eh. Esa, la otra, la que a vos se te ocurra. Esta. Yo me voy a dar vuelta a mirar a vos para sí. mostrarle a la cámara, todo. Sí. Lo único, ojalá que no hayas elegido el 10 de pica, porque es como una carta... Ah. Jeta. Mira vos, ¿eh? No, no Pero bueno, me Está bien, está bien, no importa. Ay, no, no, importa. no, al contrario, elegiste una de las cartas más especiales. Ah, sí. Pero va a ser tan especial sí. que va a tener tu nombre, le vas a poner tu nombre del lado de acá de la cara. ¿De acá. Sí. Bueno. Vos le vas a poner tu nombre para que sea el único 10 de pica del mundo. Ok. Acá ya no hay otras opciones. Sí. Muy exacto. bien. Soplala para que se seque y no te manche. Y lo vamos a hacer así a la cámara, ¿eh? Una carta firmada. ¿Ves que tiene tu firma? La voy a dejar quieta para que la, la puedas salir a la cámara. ¿Sí? Lo que voy a hacer es perderla en la mitad del mazo. Tu carta perdía en la mitad del mazo, pero recordá que tiene tu firma. Sí, claro. Entonces yo voy a chasquear y espero que empiece a, a responder al llamado y que vuelva a estar arriba. No, no dale, en serio. ¿Cómo hizo? ¿En no, qué ¿cómo momento? Bueno, mirá, la, la perdemos, la perdemos más o, menos, más o menos por la mitad. Acá lo importante es así el, para... el, el, el chasque Sí, bueno, es, vos chasqueas y vuelve a no, estar arriba. Pero mirá, mirá, para, para que vean bien, es ¿eh? tu carta firmada, la única carta que ¿Sí? firmaste. Sí, sí. Bien, mirá, vamos a hacer así, empujala hacia el medio, por favor. Bien, chasquea los dedos vos y da vuelta a la primera. Sí, porque con este no puedo, ¿viste? <risa> porque con uno no le sale. No, mira, no va a ser la, la de, la de arriba. arriba. Da la vuelta. No la vuelta. puede ser. Sí, no, no puede ser, si lo pusiste pero, en el medio. En bueno, pero mágica. por eso chasqueaste, ¿qué digo? que eso. Si no hubiera chasqueado, no hubiera subido. Pero vamos a hacer más difícil, ¿Más? Casi, casi imposible, casi imposible. Mirá, de este lado, por favor. Tiene tu nombre, tu firma. Sí. Pero quiero que sea única, porque me la, me la voy a llevar de recuerdo bueno. yo. Quiero que le pongas la fecha del lado de atrás. La fecha del día 12 de... del 10. 12 del 10. De uh, <risa> <vacía. risa> Chicos, sí, sí, sí. No confiaba. Mira, y esto vamos a hacer así. Sí. Bueno, ahora, Orne, yo te voy a dejar una carta de recuerdo bueno. a cambio de esta tuya. Bueno. ¿Eh? Yo me te dejo una carta a vos y yo me llevo una carta para mí. Bueno. Pero quiero que presten atención, le voy a dar tiempo para que vean que acá no hay nada que esconder. Yo traje una carta, pero traje mi billetera. Sí. Adentro de mi billetera traje un portadocumento y adentro de este portadocumento yo traje una carta que te voy a dejar de recuerdo a vos. Bueno. Pero es una carta okay. especial, sobre todo, porque fíjate que la traigo acá. Adentro de un portadocumento y adentro de una billetera. Sí. ¿Te acordás que te dije que era un juego de el espacio-tiempo, la sí, pérdida de sí. la memoria? Sí. Bien, espera que me va a matar... Ahí está porque. Perdón. Ahí está. No me ahí me está. Bueno, mira, yo voy a pasar la sombra de mi mano por arriba de mi carta y por la tuya. Y la que era mi carta que estaba dentro de la billetera, mira, ahora es la tuya que tiene tu firma. ¿Cómo? ¿Cómo puede? ¿Qué y no... esta es un recuerdo que te dejo para jugar. ay acá con... No te lo puedo creer. ¿Cómo hizo? Increíble. No, es un genio, es un genio. Enseñame, no. enseñame. Si querés, les enseño un juego nada más, pero. Bueno, dale uno a uno. Uno, uno. uno puede ser, Val. Uno, uno. rápido. Dale, se dale. los enseño, se está? los enseño. ¡No, uno, uno, dos. No, bueno, no sé. Mira, ahí tú quieres. Jorge sí, la... Bueno, la bueno este juego yo le enseño a mis alumnos, Dale. ¿no? Pero eh, se hace con objetos de la casa, lo pueden hacer en la casa. Yo primero lo voy a, a el hacer. También todos Mira, de. de verdad. Mira. el tema sal, yo soy un poco supersticioso, no importa. No importa, no importa, importa. El tema se hace. Ahora explico por qué se hace con sal bien. y no con azúcar, por ah, ejemplo. ok. El, el juego es muy sencillo. Manos vacías y un salero. Sí. Un salero. Lo único que voy a hacer es volcar sal dentro de mi puño. Quiero que se note que cae. Sí. Sí, se sí, está viendo no, muchísimo. Bien, y ahora saco el excedente y lo único que voy a hacer es esto, mirá. Y desaparece. Ahora, si quiero que aparezca, mirá, hago así. Y <risa> no, no, no. No, no, <risa> no, no, lo explico. Primero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero te pones una campera, ahora quizás bueno. no, pero ¿por qué? Porque hay que aprender a cerrar los dedos, se cierra el meñique y el anular fuerte, muy bien, Cata, sí, muy bien. Ya <risa> estoy practicando. Y ahora en vez de tener el revolvito, lo cerras. entonces te queda un huequito. Huequito. Claro, ese huequito es el que se va a llenar con sal. Sí. Mientras que tenga los dedos bien cerrados abajo sí. La sal no cae sí. Por eso tiene que ser sal y no azúcar Porque el azúcar se queda agarrado ah. Una vez que se cae se saca todo el excedente esto. Y ahora viene la trampa La trampa es que cuando yo hago este movimiento Lo hago en cámara lenta para que lo vean Puse el meñique sí. Y cuando abro el meñique la sal está en el codo Por eso desliza Entonces yo muestro y la sal no está porque está acá claro. Cuando la quiero recuperar ¿Qué hago? Hago como si fuera una canaleta y bajo la mano, no la subas porque te va a salir por el otro brazo. No, no, o sea, no sé, y nosotros prestando la atención, no, pensando que nos, nos está cachando. Bueno, ¿Cómo te va a, ¿Y si y te va a yo yo el Y no. yo con el calambrado. No te ayudaba más con el. Claro, esto apretado, espectacular. No, no, no, no, sos no, no, crack, no. sos crack. Bueno, gracias. Porque muchas gracias. gracias, gracias placeré, fuerte el aplauso.